Hola chicos, bienvenidos a Pasi. hoy en este tutorial de C vamos a ver la estructura de datos llamada cola o en inglés QE, se dice Q, vale, entonces una cola es otro, otro tipo de estructura de datos que es igual a cuando nosotros vamos a un establecimiento y nos pondremos en cola, la estructura es estructura, estructura FIFO, First in First Out, es decir, el primero que llega a la cola es el primero que sale de ella vale y en esta cola pues no va a haber colones ni nada de ello entonces eh, los métodos que voy a implementar en este tutorial son los siguientes que os dejaré por ahí el código para que vosotros lo veáis mejor create, destroy en queue fear, size y empty show lo más importante por así decirlo lo que son los que dicen qué tipo de estructura es son en queue y de dequeue donde en queue pone el primer elemento al final de la cola o sea, el elemento que llega lo pone al final de la cola y de que saca eso sí el primer elemento de la cola entonces vamos a ello, como ya sabéis tenemos aquí los include en nuestro header y lo primero que vamos a hacer pues va a ser eh, crear nuestro tipo definido struct tnode que es un puntero a queue y entonces vamos a definir nuestro nodo struct tnode como ya sabéis, si habéis visto el, la estructura stack, es muy parecido a lo que voy a hacer, por no decir lo mismo. Y ahora aquí tenemos pues, un puntero al, al valor que está detrás. En el de stack significaba el que tenía debajo. Pues este significa que si yo estoy en la cola, yo eh, voy a tener detrás a una persona. El de adelante no sé quién es, pero detrás voy a tener una persona. Y esa persona que tengo detrás es a quien eh, voy a meter en esta estructura. Se pueden hacer de varias formas la estructura que es decir, al que tengo delante o al que tengo detrás. Yo, por, porque me gusta más así, lo veo más más, más mejor de entender, lo, lo voy a poner así. Nosotros sabemos quién tenemos detrás, pero no quién tenemos delante. Entonces guardamos y ya podemos implementar nuestros métodos. Como ya sabéis, para crear una cola. Eh, vacía lo único que tenemos que hacer es esta, esta sentencia muy facilita podemos pasar entonces a destroy destroy sirve para eliminar el espacio en memoria o liberar que se dice mejor el espacio en memoria que hemos ocupado por nuestra cola entonces eh, este espacio este método tiene que existir porque no podemos dejar que nuestro programa vaya almacenando memoria indefinidamente porque nos quedaremos sin memoria para, para producir entonces pues vamos a ello lo que tenemos que hacer es preguntar primero si nuestra cola está vacía, porque si está vacía pues no tenemos por qué destruirla entonces ahora eso sí si nuestra cola está vacía que ya sabéis que esto se va a repetir a lo largo de todos los métodos pues si está vacía, volvemos a donde estábamos antes porque no tendremos por qué eliminarla y en otro caso, ¿qué tendremos que hacer? Pues eliminarla. ¿Cómo lo vamos a eliminar? Creando una cola auxiliar. Este método es casi igual, por no decir igual, que el, la estructura de datos stack. Entonces vamos a crear una cola auxiliar que va a ser igual al primer elemento que está en la cola. Y arrastrará lo que tiene detrás, por supuesto. Vamos a avanzar nuestra cola principal con la que nosotros nos manejamos a la posición que tenemos detrás y finalmente vamos a liberar a la persona que está primero y posteriormente a la persona que tenemos detrás. pues Una vez que ya está hecho el método destroy podemos pasar a enqueue y dequeue. Pero voy a seguir la misma política que con la stack y voy a pasar primero a los métodos más fácil de implementar, que en este caso el siguiente sería first. Entonces first va a devolver el primer elemento de esta cola, es decir, el que, el que está ahora mismo el, en la primera posición. ¿Qué pasa? Que tendremos que preguntar si nuestra cola está vacía o no, porque si está vacía no tenemos que atender a nadie. Entonces pues simplemente ponemos eso. Y en ese caso pues... Vamos a, a imprimir por pantalla que no vamos a devolver nada porque eh, la cola está vacía. La cola está vacía. Y vamos a devolver un retorno de carro para asegurarnos que se limpie el buffer. Y ahora en, en otro caso, en este sí el caso que de verdad verdaderamente a nosotros nos importa. En otro caso simplemente lo que vamos a devolver es pues, el valor que corresponde, que sería el primero. Ya sabemos que la Q apunta al primer valor que está en la cola. Eh, el método size es exactamente el mismo que el de stack, por lo que ya lo tendréis que conocer. Así que decidme vosotros que tendría que poner. Efectivamente, uno más el tamaño del siguiente, del que tenemos detrás. ahí está, listo eh, pero aquí se me olvida la palabra clave return, que si no, no devolvemos nada, listo el size pasamos a isempty isempty es muy sencillo, vamos a preguntar si la cola está vacía, si la está vacía devolvemos verdadero y si está con, eh, con algún elemento devolvemos falso como ya sabéis que en c no existen los booleanos, tendremos que trabajar con 1 o con 0. en el caso de que esté vacía, vamos a devolver uno return 1 y en el caso de que tenga algún elemento vamos a devolver un 0 listo por aquí el método isenti pasamos a show donde show será un método que eh, nos eh, permita imprimir por pantalla lo que nosotros tenemos por lo que si no tenemos nada pues a mí por costumbre durante todo este tiempo programando, pues si no tengo nada imprimo null y un retorno de carro para limpiar siempre el buffer. En caso contrario, de que si sí tenga algo, pues vamos a hacer una cosa muy muy sencilla. Simplemente, pues imprimiremos por pantalla eh, nuestro valor seguido de una flechita que me acostumbro yo a ponerlo para saber que el siguiente elemento que va detrás del que estamos imprimiendo es el, el siguiente, le pongo esa flecha, y además, si nosotros lo dejáramos así, pues imprimiríamos en pantalla el primer elemento y ya está, y nosotros queremos imprimir toda, toda, toda la cola completa. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Pues decir que queremos también mostrar, pues, la cola a partir del elemento que tenemos justo detrás, sería esta sentencia de aquí. ¿Vale? Si queréis, después este código lo pongo con comentarios para que lo entendáis mejor. Y ahora sí, listo el show, podemos pasar a Dequeue y en Enqueue. Pasando primero por el más fácil, que sería Dequeue. Sería preguntar, como siempre, si nuestra cola está vacía. Si nuestra cola está vacía, no podemos eliminar ningún elemento. Entonces vamos a avisar al usuario de que no se puede eliminar elementos. ¿Por qué? Cola vacía. Y que no se me olvide el retorno de carro. Una vez que ya hemos dicho que nuestra cola está vacía, nos hemos curado en salud, vamos, ups, perdón, vamos a comprobar el otro caso. El otro caso sería en que si tenga algún elemento, entonces tendremos que decir al primero, que una vez que ya ha sido atendido, que se marche por favor de la cola. ¿Y cómo lo hacemos? Pues creando una cola auxiliar. Esta cola auxiliar va a tener el co a, el, al completo toda nuestra cola principal con la que nosotros trabajamos, que sería esta de aquí. Solo que a la principal que nosotros trabajamos le vamos a decir, oye, que ahora es el turno del siguiente. ¿Y cómo decimos que es el turno del siguiente? Pues con esta sentencia que tenemos aquí. QPOST, decimos que vaya al siguiente una vez que ya tenemos eso de ahí decimos, oye el que está el primero que en este caso es AUX, que hemos almacenado el primero recordad, decimos ya te puedes ir y una vez que ya le hemos dicho que se puede ir eh, ya hemos terminado nuestro método, que se me iba la cabeza una vez que ya le hemos dicho al primero que se marche ya hemos eliminado el primer elemento de nuestra cola y por tanto ya hemos terminado este método. Y ahora nos toca el más complicado, Enqueue. Que como ya sabéis, he dicho que yo conozco al que tengo detrás siempre. Como conozco al que tengo detrás siempre, yo siempre voy a meter al final de nuestra cola. Y eso de meter al final de la cola se va a tener que realizar mediante un bucle que ahora voy a explicar cómo lo, lo he implementado. ¿vale? Primeramente, y la manera más sencilla de meter en la cola es cuando la cola está vacía. Pues lo único que tenemos que hacer es preguntar si la cola está vacía y en el caso de que esté vacía, pues nuestra cola le vamos a hacer un malloc. Un malloc que devuelva un puntero, a, a un, o sea, un espacio a una cola y este puntero le va a reservar un espacio de la estructura. Tenode. esto es para la función malo que espero que sepáis utilizarla, no tiene otra cosa una vez que ya le hemos dado un espacio en memoria podremos asignarle un valor que es el que a nosotros nos llega mediante el método y una vez asignado eh, nuestro valor si nosotros pensamos un poco y decimos vale, yo he llegado el primero a la cola estoy el primero y ahora miro de atrás y atrás no hay nadie, estoy yo solo ¿Eso qué significa? Que no hay nadie. Y si no hay nadie, ¿cómo lo, eh, lo visualizo en un programa? Pues diciendo que el que tenemos detrás es igual a null Es decir, que no tenemos a nadie. Y ahora, en otro caso, el C, en el caso de que la cola no esté vacía, es decir, que cuando yo llegue y exista un elemento que esté delante mía, ¿dónde me tengo que colocar? Atrás del todo. Entonces, esta cola es muy particular, porque tú, Vas a llegar al primero, y al primero le vas a decir, oye, que yo voy aquí. Y te va a decir, no, te tienes que ir atrás. Entonces tú vas a avanzar a la segunda posición, y le vas a decir al segundo, oye, que yo voy aquí. Y el segundo te va a decir, no, vas atrás al final de la cola. Entonces irá al tercero, al cuarto, al quinto, y así sucesivamente, hasta que uno diga, oye, que vas atrás. Y tú te des cuenta que atrás no hay nadie, y entonces te metes ahí. ¿Cómo vamos a hacer eso? Pues mediante... Dos colas auxiliares, una que le voy a llamar aux, que va a contener nuestra cola principal, y otra que le voy a llamar pre. Y esta la vamos a poner a null, es decir, que todavía no, eh, no ha llegado a preguntar en qué sitio tiene que ir. Entonces aquí está nuestro bucle, donde nosotros vamos a ir preguntando a cada uno de los elementos de la cola si nos deja ponernos en su posición. Entonces, Mientras esta cola no se anula, tengo que ir preguntándole. Mientras yo no llegue al último elemento, voy a tener que ir preguntando uno a uno dónde me voy a meter. Entonces, el pref que será de, de predecesor o PREVIO va a ir preguntando. Entonces, el PREVIO va a ser igual a la posición primera y la primera va a ser igual a la segunda. ¿Vale? Vamos a ir eh, pasando por, eh, del primero al segundo, del segundo al tercero, de tal manera que mientras que la posición que estamos no es nula, el prep va a ir avanzando, de tal modo que cuando llega a la última posición y sea nula, es decir, cuando se salga del, bu del bucle, es cuando por fin lo vamos a meter. Entonces, aquí vamos a crear una nueva, eh, un nuevo valor, un nuevo nodo como ya sabéis es que se me va del ratón la función malo que es muy sencillita a partir de aquí cuando ya le hemos eh, dado un espacio, lo mismo, le podremos asignar un valor entonces, value es igual a val. A ver si entendéis esto. Post es igual a null. Lo que yo he hecho aquí es decir, perdón, aquí, desde el bucle hasta el final, es empezar en la primera posición, el 1. Y veo que en el 1 hay una persona, entonces me voy a la segunda. Y veo que en la segunda hay una persona. Me voy a la tercera y veo que en la tercera hay una persona. Pues así voy haciendo todos estos pasos hasta que llegue a una posición en la que yo vea no hay ninguna persona. Entonces, cuando no hay ninguna persona, yo me puedo meter. Entonces es lo que hacemos aquí. No hay ninguna persona, me puedo meter, me dan un espacio. Al darme un espacio me dan un valor. Y como yo ya estoy el último en la cola, veo que detrás mía ya no hay nadie. Entonces pongo la, el la valor del que tengo detrás mía, lo pongo a nulo. Ya estoy metido en la cola. Pero ahora ¿qué pasa? Que nuestra cola principal es la Q. De aquí la hemos alterado. Entonces ahora mismo Q solo está apuntando al último elemento que ha entrado. ¿Cómo eh, volvemos a decirle oye, que el primer elemento no es el último que ha entrado? Sino que es el primero principalmente. Pues para eso hemos usado ahora aquí la cola AUX. Que principalmente apuntaba a la principal antes de que haya sido movida en el bucle. ¿Vale? Aux apuntaba al principio de la cola antes de que fuese movido. Entonces la variable Aux todavía tenemos en la primera posición. Por lo que vamos a hacer es que el, estas dos sentencias... Para que vosotros la entendáis, lo voy a explicar ahora. Pref, post es igual a Q. Esto significa que cuando hemos salido del bucle pref apuntaba al último elemento que existía. El último elemento que existía es pref. Ahora hemos metido un elemento detrás de pref. Entonces, detrás de pref metemos el nuevo elemento q. Y ahora le decimos, "Oye, pero es que q apunta al primer elemento que tenemos aquí, ¿vale?" De todas maneras este eh, y las demás estructuras de datos en C la voy a explicar en la pizarra que tenemos Adrillo, donde haré un pequeño esquema de cada método que es lo que hace, ¿vale? por si tenéis alguna duda en el sentido de cómo implementarlo en lo que qué significa cada línea y por qué escribimos cada línea pues os quede mucho más claro pues una vez que tenemos esto de aquí ya está eh, realizado todos los métodos vamos a comprobar que funcionan de verdad para ello tengo aquí una función main que la vamos a coger de prueba y nos vamos a ir a nuestro escritorio que es donde tengo yo guardado la cola el header el punto c y el main vamos a compilarlo que lo tengo no, no lo tengo gcc main.c eh, V.C. Menos O y res. Y aquí nos sale un error, pues eh, nos dice en Create. Mmm, ¿Qué pasa en Create? Ah, sí, que aquí nos falta un punto y coma. Vale, pues listo. Una vez que está ya solucionado el fallo, ese fallo también es muy importante, que no se olvide después de un struct el punto y coma, que si no te vuelves loco buscándolo. Ahora sí, nos compila perfectamente y lo que hacemos ahora es ejecutarlo. Y aquí vemos, mediante nuestro código, que lo que hacemos es crear una cola, metemos en la cola elemento 3 metemos en la cola el elemento 5 pero cómo? se va a la, a la detrás del 3 primero tenemos el 3 y después tenemos el 5 es decir que el 5 está detrás del 3 nos muestra por pantalla es nuestra cola que es esa perfectamente nos muestra el primer elemento que es el 3 efectivamente nos muestra el tamaño de nuestra cola que es 2, porque tenemos dos elementos el 3 y el 5 vamos a quitar un elemento de la cola, que en este caso siempre quitamos el primero, porque el primero que entra es el primero que sale, que es el 3, entonces ya nuestra cola solo tiene el 5, es el turno del 5. Y, últimamente, y por último, para comprobar que es verdad que nuestra función 6 depende de los elementos que tengamos, pues vamos a decir que nos muestre por pantalla el tamaño ahora de nuestra cola, y en este caso es 1 porque solo tendremos el 5. ¿vale? pues espero que hayáis entendido yo sé que voy un poco rápido y un poco eh, suponiendo que ya sabéis estos conceptos, pero eh, no me queda otra porque si no el vídeo sale bastante largo, pero bueno si tenéis alguna duda pues ya sabéis yo hago un vídeo en pizarra donde explico mejor cómo funciona el algoritmo ¿vale? nos vemos en el siguiente vídeo